doctor Marcos Bonilla. Doctor, saludo, bienvenido. Bien, gracias, muy buen día, y agradeciéndote esta invitación, que siempre estamos prestos para orientar a la población médica y también a, a toda la región, de cualquier índole que podamos orientar. Muchas gracias, doctor, y ella de manera presencial, porque habíamos estado haciendo contacto nosotros en medio de esta situación, pero de manera virtual, pero ya gracias a Dios, que manteniendo la distancia y con Nuestras mascarillas pues te lo tenemos por acá como invitado. Doctor, vemos eh, muy activo el Colegio Médico Dominicano en el país y ayer veíamos por ejemplo una protesta que estaba eh, haciendo, que hizo el Colegio Médico, exigiendo eh, como siempre, verdad, eh, mejores condiciones laborales y quisiéramos que nos hablara un poquito sobre esta actividad que se llevó a cabo en el día de ayer en la ciudad de Santo Domingo. Sí, correcto. ¿Sabes que tenemos desde hace mucho una gran lucha contra las ARS con la finalidad de que se valore realmente nuestro trabajo y se nos remunere como debe ser? Eh, las ARS en los últimos periodos, en el último año, tuvo una, una ventaja económica eh, de más de 6 mil millones de pesos donde el trabajo lo realizamos nosotros. Y más sin embargo, a los médicos hay muchas cosas que ellos no cumplen. Hay un, un trato, un contrato con las ARS para un aumento eh, de nuestros servicios frente a la, al aumento de la cápita, per cápita, de ellos. Ellos van aumentando siempre todo, pero más sin embargo a nosotros no. Nosotros duramos más de 12 años que la diferencia era pírrima y el año pasado le subieron y apenas pa eh, ellos pagan de diferencia 500 pesos, algunos nada más pagan 300 pesos. Ellos le a los usuarios le aumentan lo que es eh, el eh, la, la cuota del seguro y a nosotros lo que hace que nos disminuyen nuestros honorarios. Aparte de esto, hay muchos procedimientos que ellos deben cu cubrirlo y no se lo cubren a los usuarios. Entonces, estamos frente a la polémica porque nos dan el trabajo y el, el usuario cree que es, somos nosotros que no queremos cubrirle. Doctor, que queremos yo, en lo personal yo quisiera como, eh, como que me dieran una respuesta, o sea, que fuese como... Eh, que se pudiera justificar, usted es el especialista, el médico es el especialista que se pasa 4, 5, 6, 7 años haciendo una especialidad después de que se gradúa de médico. Entonces, cuando viene al ejercicio per se, que es el médico que sabe, entonces los comerciantes o los negociantes, los empresarios, de la medicina, vamos a llamar las aseguradoras, por ejemplo, vienen a decirle a usted cuánto usted debe ganar. Ellos son los que se llevan el, el, el, el, el, el pastel, ¿verdad? Correcto. La mayor parte del pastel se llevan ellos. Entonces, le dicen a usted cuánto le van a pagar por una consulta. Entonces, eso es un pleito, doctor, que se ha echado durante muchos años. Me gustaría, ¿cuál es la razón para que esto realmente no se haya logrado? Eh, lo que pasa es que se han hecho muchas luchas. Y realmente, como tú dices, ellos califican el precio, que no debe ser así, porque es en base, en base a un acuerdo que se tiene por un tarifario y ellos lo violan. Eh, se han estado luchando en varias autoridades del colegio médico en contra de esto, se han hecho grandes marchas, grandes paros, eh, te recuerdo hace cinco años, seis años aproximadamente, que se le hizo un paro nacional a varias de las ARS, donde no recibíamos los especialistas ninguno de los eh, de eso de los pacientes con ese seguro y evidentemente se vieron presionados porque muchos de los usuarios entonces exigi le exigieron a ellos que eh, eh, tenían que pagarle al, que tenían que pagarnos a los médicos teniendo su seguro y ahí se le fue lo que se hizo el, el compromiso y se logró eh, mínimo acuerdo que ahora ellos lo, lo han derogado automáticamente solo ellos. Ejemplo, un paciente con, necesita un procedimiento que antes pagaba 20 mil pesos, vamos a ponerlo así, ahora el seguro tranquilamente está pagando 13 mil pesos, sin razón alguna. O sea, que antes pagaba, cubría 20. 20, y ahora. Hoy cubre 7. Exacto, 13. 13. Entonces, uno le dice. Entonces, los al otros, paciente, siete, los mira, otros siete van. Hay un acuerdo. El... Tú, tú vas a tener que pagarme esos 7 mil. Pero entonces el paciente dice que no, porque tiene su seguro. Se lo atribuye a que es el médico. Que, que el médico está, es el sí. ladrón. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todas esas son las, de las cosas que hemos estado luchando. Hay otro punto: es que tenemos un gran número de médicos especialistas que llegan eh, recientemente o cuando ya logran su especialidad y las aseguradoras no quieren emitirle un código para poder trabajar con ellas, donde es algo que deben entregarlo inmediatamente. Por lo tanto, también el colegio médico... Que, doctor, ¿a qué usted atribuye que se debe eso? Que usted llega a su residencia, se gradúa, viene a un especialista, ortopeda, y usted va a hacer ya el ejercicio de su, de su especialidad, para usted conseguir... Que, le, que la aseguradora le permita un código para usted poder aceptar ese seguro. ¿A qué se debe esa situación? Correcto. Entonces, aparte de esto, otra de las luchas que el Colegio Médico siempre ha estado enfrentando es que eh, eh, nosotros cuando nos colegiamos tenemos, ya nos asignan un número. ¿no? es el número del Colegio Médico. Entonces, ¿qué se ha estado pidiendo? Que todas las aseguradoras trabajen con el código, su código sea el número del Colegio Médico. Porque así uno ya sabe, es ese su, su código, y es automático. Usted se graduó, usted se hizo especialista, ya automáticamente usted tiene su número, que es el mismo del colegio médico, que es lo que debe suceder. Entonces, ¿por qué las aseguradoras frenan esto? Es para disminuir la posibilidad de pagos. ¿Entiendes? Porque tú dirías, bueno, pero si un paciente va donde un médico que no tiene código, y por no tener código no puede, entonces va a ir donde otro y como quiera la aseguradora lo va a cubrir. Pero hay una serie de logísticas que ellos, las aseguradoras, atribuyen de que eso le aumenta a ellos el gasto de, de, de servicio. Y eso es de, la, de las cosas que van han ido mencionando ellos para decir que no pueden dar código nuevo. Otra es... Eh, el, un proyecto es el código sombrilla Que ya ahí nos enfrentamos con las clínicas Donde eh, El las código sombrilla. sombrilla La, la, asegu la código aseguradora sombrilla? Da un código a una clínica A un centro sanitario Y todos los médicos Trabajan bajo ese código Entonces cuando Un, un, un especialista Un médico Trabaja a ese paciente la aseguradora, en el tiempo que vaya a pagar, le paga a la clínica. Y luego la clínica le paga al médico. Entonces, date cuenta que muchas veces uno realiza... Pero en una cadena es lo mismo. O sea, si usted va a recibir, por ejemplo, la aseguradora le paga al centro, el centro le paga al doctor. Ahora, ¿va a recibir al doctor la misma cantidad que si fuese...? Eh? Ahí, ahí es ah. algo que... Eh, cuando ellos hacen el código sombrilla, ellos hacen un contrato con la clínica, con un tarifario que ellos negocian, la clínica y, y la sí, segunda. porque la clínica se convierte en intermediario. Exactamente. No lo va a hacer no lo va a hacer gratis. Exactamente. Entonces, ¿pero qué sucede? Date cuenta, yo estamos hoy a 15. a 15 de abril. Hoy yo opero un paciente, realizo una cirugía hoy. Esa cirugía yo mando el voucher a inicio de mes de mayo al asegurador. La aseguradora lo manda un mes para allá, evaluando, que si quieres, revisando, auditoría, etcétera, etcétera. Si logramos mandarlo ahora, si no tengo que esperarme al otro mes y si no se me venció. Entonces, pasa un mes y luego otro mes para ellos darle para atrás. O sea que lo, de, lo que yo realizo hoy se viene cobrando en junio o tal vez julio. Pero al ir al código sombrilla, ahora tengo que esperar que la clínica. Haga el mismo haga procedimiento el mismo de pagarnos a nosotros por alguna razón, movimiento, movimiento de la clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se nos retrasa un ching más el recibir lo que es el aporte que debemos recibir. O sea que son muchas cosas que hemos que, que van pasando. Doctor, que el en usuario términos no prácticos, ¿cuál de las dos, en términos de conveniencia, para usted como especialista, le conviene más? ¿Trabajar bajo el código sombrilla no. o el código...? No, no, propio. El código propio. Primero, porque una negociación con mi sociedad y, y las aseguradoras, que sí tienen un precio real de lo que... Doctor, entonces ahí no se puede interpretar, o, pero yo puedo decir que posiblemente mm. por ahí venga el asunto de que usted cuando recién sale de su residencia no pueda conseguir rápido el código porque usted va al centro tal, tal entonces y tiene el tiene, código sombrilla entonces no exacto, lo vamos a asignar eh, vamos a ponerse un chingo difícil al doctor asignarle su código porque donde él va a estar tiene su, ¿Tiene código, su código sombrilla, sombrilla no podría ser uno de los escollos doctor pudiera ser, pues pudiera yo estoy. ser. no eso pudiera ser ¿Eh? pudiera ser y Porque me... es un negocio, es un jugoso negocio también para, para el centro Claro, por eso te iba a decir, y me excusan las clínicas, los centros sí, privados sí. No, pero Aquí, aquí tenemos sí. el presidente del Colegio Médico Dominicano, no el no, doctor... No, no, filial eh, Duarte eh, Exactamente, Filial Duarte, correcto Entonces, pero ¿qué sucede? Si 20 especialistas realizan procedimientos bajo el código sombrilla Y, y este mes se le factura a un centro X cantidad de dinero ese centro recibe ese dinero de, de nosotros y, y trabaja. Y ahí hay un dinero, doctor, ya, que pudo haber sido bien. suyo. Exacto. Pudo haber sido suyo, sin embargo, se, Primero vaya eh, se negocia con eso, etcétera, etcétera. <risa> esa, es una, esa es una razón. Bueno. Eh, <risa> doctor, entonces, eh, eh, vi que hace unos 15, 20 días, también las sociedades médicas, la sociedades especializadas, pues... Eh, se vieron con la intención de, de hacer eh, unos paros, algo que pudiera ser eh, eh, muy perjudicial, no solamente para las aseguradoras, que son las dueñas prácticamente del negocio, esa, y esas, esa protesta que se tenía prevista, pues, se paralizó. ¿No será también, doctor, que muchas veces se llegan a acuerdos incumplidos? No. y que En esta ocasión, no. No. Se, se paró en esa ocasión para darle chance a la marcha de ayer. Entonces... Ya hay un paro en Santiago para el miércoles que viene a una de las aseguradoras, creo que a Humana. Se le va a parar el servicio en la ciudad de Santiago por el momento eh, de parte de todas las especialidades, todo, todo, todos los médicos que trabajen, que reciban esto, este tipo de aseguradoras. No se le va a recibir paciente con este tipo de seguro. El paciente que tenga ese seguro y quiera ser atendido, sabe que va a tener que cumplir con el pago económico de lo que vaya, la consulta o un procedimiento quirúrgico sin recibir. Eso es en la próxima semana que tiene el el miércoles que viene. El miércoles que viene. Bueno, ojalá entonces que, que de aquí al miércoles pueda... O que se negocie o, <risa> o, que, sea, o que se sumen, o, no, que, o que nos sumemos otras regiones. Ok. Doctor... Eh, finalmente, eh, estamos en, en tiempo de pandemia eh, se inició hace ya el mes pasado un programa de vacunación se continúa, ¿qué le parece? ¿cómo, hay, cómo han ido los movimientos? Ya usted como Correcto, eh, hemos estado notando que ya hay una gran población de las que se le asignó eh, la primera dosis que ya han recibido su segunda dosis de, de diversas de diversos tipos de vacunas eh, hay, hay un periodo en esta semana, que es para la, la primera dosis de la primera vacuna que llegó, eh, hemos visto que ha ido fluyendo con, entre sus altas y sus bajas eh, y esperamos que se continúe, pero de todas formas seguimos exhortando lo que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la higienización. Complacido el Colegio Médico eh, con, con lo que ha estado pasando aquí en San Francisco de Macorís. No, no, no. no, no. Eh, hay muchas cosas que, que estamos, tenemos, lo que pasa es que son pleitos internos, ¿entiendes? Pero hay muchas cosas que no, claro. <risa> okay. Doctor, yo creo que ese tipo de información, sobre todo cuando usted hablaba de las aseguradoras y las sociedades especializadas, en el caso de ustedes, de esa práctica de que usted vaya y que antes te cubrían 20 y que ahora solo son 3 y que los, la cierta diferencia le corresponde al paciente. El paciente le culpa al médico cuando el médico no tiene la culpa, ¿verdad?, de la responsabilidad de la aseguradora. Entonces, yo digo, ese tipo de informaciones debiera fluir más para que nosotros como usuario como paciente eh, tengamos esa orientación y no culpemos al médico que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Entonces, ese, ese tipo ves. de información es bueno que, que la población la conozca, la maneje para entonces tendrían apoyo de nosotros como usuarios, como pacientes, para también presionar para que los dueños del negocio, que son las aseguradoras de Suelte. la salud, pues, ¿verdad? compartan, ¿verdad? Bueno, esa es entre las políticas de, de lucha, es esa, dar a conocer a la población lo, lo real de las aseguradoras, eh, lo real de, de lo que la aseguradora te ofrece que no te cumple como usuario. Que es un, alt, Mira, un porcentaje altísimo. te voy a poner un ejemplo, un ejemplo simple a la población. Usted tiene uno, dos, tres hijos y usted le está pagando su seguro. ¿Qué pasa? Que ese hijo suyo llega a los 18 años de edad. Usted no sabe nada, pero usted sigue pagándole. A los 19 años, el, ese, ese hijo suyo se le presenta algo y usted tiene que usar el servicio, el seguro, y le dicen... Que no, porque ya él pasó a mayor edad. Pero usted siguió pagando, mas sin embargo, no le dijeron nada y le tienen el seguro tumbado. Doctor. entiende entiendes? Y entonces. Doctor, usted ha puesto un ejemplo. Es como si yo, hubiese, si, si yo se lo hubiese secretado. Yo estoy esperando que le entreguen el seguro a mi hija porque pasó precisamente eso. Pero entonces yo le pregunto, ¿y por qué yo voy mes tras mes a pagarlo? Pa Exacto. y me pasarle el mismo monto cuando va a... Practicar? ¿Por qué? Exacto. ¿Dónde está ese dinero? Porque ella tiene un año y pico sin seguro, exactamente, y exactamente. ¿Pero ¿dónde está? Ahí está, es? entonces, no, te, te, te inventan una cosa sí, que tú sí. la aceptas, claro. pero entonces, es por, creer por que investigar. poderle para traer ese dinero, sí. entonces, ¿qué pasa? Si, si le, se le presenta algo, te la incluye, porque ya tú estás solicitando que te la incluyan, que te le sigan, pero te dan tres meses, para poder comenzar a ejercer eso, Oye, pero yo tengo cinco meses, seis meses pagándolo sí. después de su, sí. su periodo. ¿Por qué no me llamaron a decirme, debe pasar por aquí a oficializar el estatus de su hijo? Correctamente. Así es. Doctor. Bien. Gracias por una vez más, por aceptar, ¿verdad?, nuestra invitación. Sabe usted que este espacio pues, está abierto. Cualquier tipo de orientación de información que usted como presidente del Colegio Médico... Filial San Francisco como médico amigo en lo personal Usted sabe que este espacio está abierto Estamos así. siempre prestos para esto a, la pobla, a los médicos pensionados nuevos Que antes de firmar Revisen bien el contrato Estén atentos a todas las informaciones que estamos emitiendo Con respecto a los pensionados Ahora hay algunas intrínculas Que ustedes no las están conociendo Pueden acercarse al colegio médico para que le expliquemos tenemos un asesor de pensiones, también para que le oriente bien cuáles son los pasos y cuál es la realidad de esta pensión. Y al resto de la población que continuemos con el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico en este tiempo de COVID aún. Gracias, doctor, por estar Gracias con nosotros. A ustedes. El doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano filial San Francisco, estuvo con nosotros hoy aquí en la entrevista VIP. Vamos a la pausa, al regreso seguimos con los comentarios, además de compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. No le cambio y que en breve regresamos.